Acusado, Alexis Medina y Margarita Medina. Con permiso de ustedes. Moro, bueno, bueno, listín, señor director. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amores Martínez, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva de lo mismos que había, lo implicado. En la operación antipulpo, señor director, cuando usted pueda ir al listín, nos pues presentamos a, a las personas que nos siguen desde sus hogares a través de las redes sociales. El juez Amauri Martínez ratificó hoy viernes la medida de coerción a los implicados de la operación antipulpo. La evidencia confirma lo que dio origen a la prisión preventiva a siete de los imputados en el caso y arresto domiciliario en contra de tres. La magistrada Jenny Berenice Reynoso explicó que el Ministerio Público ha confiscado bienes producto de los supuestos entramados societarios y que siguen fortaleciendo la persecución de la corrupción a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Dice Revenicia Reynoso que hay decenas de compañías que están siendo investigadas y que todavía van a darse a conocer en los próximos días. Seguirán en prisión en la cárcel de Sanayos, el hermano del expresidente, Alexis Medina Sánchez. Francisco Pagán Rodríguez es director general de la OISOE. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de la unidad de análisis de la OISOE. Fernando Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada Fomper. Igual lo harán, será como se prisión, Julián Esteban Zubiel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Uascal Bernabé Méndez. Neda, vinculados a la sociedad con Alessi Medina, como Testaferro, que es el principal imputado de este caso, para favorecer a estos acusados con contratos que encubrían a través de las compañías referidas de estas instituciones de Teresa y Medina. Decidió ratificar también la medida de coerción de prisión domiciliaria y de a Carmen Magali Medina Sánchez, hermana de Damiro Medina, a Lorenzo Wilfredo Freddy, Cred Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, en el periodo 2012-2014. En el caso de Rafael Antonio Hermosén Andújar, ex controlador general de la República, también con prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico. Los detenidos forman parte de ex funcionarios, que son proveedores privilegiados y testaferros, que se acusan de aprovechar los vínculos familiares con Danilo Medina, poder político y fortunas ilícitas acumuladas. Vamos a agradecer a Libia Reyes Silverio, como siempre, fiel en todas nuestras publicaciones, siempre está dejando hermosos comentarios. Gracias, Libia. Besos y abrazos para ti por esos comentarios tan oportunos. Ella, ella sigue todas nuestras publicaciones en nuestro Facebook, en tanto en tocando el fondo como en el, el Facebook personal Pitabra Rafael Vargabre. Mi querido amigo Pedro Félix Jiménez ven me encontré con él allá en el en el Hospital Metropolitano de Santiago se estaba practicando una pequeña cirugía menor. Su esposa, Yani Almanza, espero que le haya salido todo bien. Y dice bendiciones. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga a ustedes. Muy bien, señor director, entonces vamos ahora, porque también pasó una fecha muy importante, la celebración del Día Internacional de la Mujer, que la han convertido en una fecha medio conmemorativa. Eh, de celebración, una fecha conmemorativa de, de acontecimientos de mujeres explotadas, asesinadas que llevó pues hasta que se celebrara un día para ellas gracias a Fausta Rustano, saludos saludo también, besos y abrazos para ti por estar viendo el programa y por seguirnos y por sus constantes comentarios a todas nuestras publicaciones vamos señor director con ese video que aparece ahí en el listing el primero de las mujeres pues eh, protestando en el día de hoy, y en lo que usted pone ese video que está en el listín, el primero vídeo que aparece ahí, de las mujeres protestando, pues un total de 181 cancelados en el servicio exterior en los últimos tres meses. Y Abinader ha encontrado botellas ahí interminables. Y si no lo ven cuenta, señor director, pues seguimos, volvemos al listín. Abinader pide pues a Joe Biden no permitir que ensayos de la vacuna AstraZeneca de More llegaba a República Dominicana. Bueno, hay un enfrentamiento, hay un match entre Farideh Raful, la senadora, y Roberto Rosario, que es director de la Junta Central Electoral, por las tres causales del aborto. Farideh Raful la apoya. Roberto Rosario, no, bueno, Roberto Rosario para sonar, que ya no encuentra cómo sonar. La gente de Leonel quiere sonar como quiera.